No recuerdo quién me lo dijo, sé que nunca lo leí, solo sé que me dicen que el amor es maravilloso. Sé que eso que se conoce como romance es maravilloso, es maravilloso. En todos los sentidos por lo que dicen lo sé Por lo que me dicen Y salgo cada mañana de mi casa Y sin ninguna timidez ni vergüenza Paro a cada uno que pasa Gritándole que el amor es maravilloso No recuerdo quién me lo dijo Sé que nunca lo leí, solo sé que me dicen que el amor es maravilloso. Dicen que enamorarse es maravilloso. Es maravilloso por lo que dicen. Que cuando la luna sale es maravilloso. Es maravilloso, eso es lo que me dicen. Pues yo debo de estar muy enamorado, pues veo maravilla por todos lados. La gente se parece encantadora, la vida es más bonita cada hora. No recuerdo quién me lo dijo, sé que nunca lo leí, solo sé que me dicen que el amor es maravilloso, maravilloso.